representante del comercio detallista y mayorista en la ciudad de Santo Domingo y el director de Proconsumidor, pro Eddie Alcántara, con la intención de buscarle una solución a los aumentos de sí, los claro. productos de la canasta familiar. Y se llegó a una conclusión, se llegó a un acuerdo y es de que el comercio, el comercio como tal, va a asumir el aumento de esos productos de la canasta familiar. Mientras tanto, o hasta tanto más bien, el presidente de la República, pues, le busque, eh, o las mismas autoridades busquen otra solución, otra vía, para evitar que ese aumento, que ya está, impacte de manera directa para los bolsillos del, de los dominicanos. Ahora Pero mismo. de todos modos, Víctor, el aumento está... Y, claro, y, y, claro. Y, y se nota, usted va al supermercado y está todo carísimo Usted va a cualquier sitio y está todo Entonces, carísimo ese, Entonces, eso, ese aumento no es eso. el que ya subió Es que iba a subir más de ahí okay. para que usted tenga una idea Esa reunión fue para que no subieran más de ahí los precios de lo que ya están Correcto, vamos a asumir que eso que tú acabas de decir Que ya subió y que vamos eh, para que el comercio lo mantenga ahí Supongo que pasa lo mismo. Yo quiero, yo quiero saber cuál es la garantía ¿De qué es? realmente de que ese acuerdo que se arribó ayer entre proconsumidor y el comercio organizado, pues realmente se va a cumplir. Bueno, este eso va a depender de muchos factores, Víctor. Y uno de esos factores es el, el desarrollo de la misma reapertura ahora eh, económica que ya se está viendo ahora con el, el mayor número de vacunados, el flujo de la economía. Y sobre todo, que es un determinante, aunque no lo creamos, el precio de los combustibles. Claro, realmente, porque se, no es que se quiera justificar el aumento, es que eso es una justificación claro. y no es irreal, es real, porque en la medida que suben los combustibles, que es la, la, la, la vía de, de transportar, por ejemplo, lo, la, los productos, pues eso es lo que trae como consecuencia de que haya un aumento uh -huh. significativo en los productos de la canasta familiar. Ahora, lo que me lo que me, me choca a mí es, yo no había visto, vamos a ver si nuestro eh, compañero antiguo, ¿verdad? en su participación ahorita, tal vez y su experiencia, por lo que como comerciante es, también y presidente sí, sí, de, de, asesor, de la asesor, provincia correcto entonces claro. no puede decir si ha existido alguna vez un tipo de acuerdo como este o sea que el comercio el comercio como tal asuma el aumento de, de los productos y que esto no pueda impactar en los bolsillos de nosotros los consumidores bueno pues de ser claro. así yo creo que sería del... no Víctor yo lo voy a decir vulgarmente esperemos el palo después porque viene duro, entonces si sí, es así entonces yo sí, lo que eh, eh, me gustaría también es ver a pro consumidor no, no reuniéndose con ellos en una mesita redonda así, sino es pro consumidor saliendo a los comercios y, ve, y supervisando que de verdad esos precios se estén cumpliendo y revisando que sea así, porque no es posible que yo compre en un lugar el mismo producto a un precio y cuando voy al otro lo tienen al doble el mismo producto no, que da, entonces no, hay que regular eso también yo, yo creo en la, en la capacidad eh, que pudiera tener o que tiene eh, Eddie Alcántara para estar al frente de esa importante institución la pregunta mía es, ¿tendrá ProConsumidor, la estructura en términos de recursos humanos para poder eh, supervisar que realmente ese acuerdo a que se llegó en el día de ayer con el comercio organizado, <coughs> realmente se le va a dar fiel cumplimiento sí. y que eh, eh, de eso no impacte directamente como que no sea decir, solo... en el bolsillo de los dominicanos del consumidor. Sí. Esperemos que eso no solo haya sido farándula y prensa de parte de ProConsumidor, <coughs> porque entendemos que, que el, el, su director, Eddie Alcántara, como bien lo ha expresado Víctor, pues está allí al frente, pero no solo es una tarea de él, sino de todos los directivos de ProConsumidor y de todo el personal de ProConsumidor. Eh, esperemos que así sea, Víctor, aquí en San Francisco, eh, esperemos ver a ProConsumidor también activo, esperando que esto se cumpla. Y que de verdad esta alza no se, se dé. Uh -huh. Pero como le digo, Víctor, ya los precios están caros, ya todo está caro. Usted va a comprar cualquier cosa y le dicen, ah, que subió, ah, que subió, ah, que subió. Entonces, no es para que lo bajen. No es, no es que nadie va a bajar precio, olvídese de eso. Nadie va a bajarle un centavo a nada. Es para que no le suban más. A eso fue que llegaron en el acuerdo, para que no nos den un palo más duro. Porque usted se imagina. Gasolina cara, comida cara, todo. No, pero entonces, entonces, sueldo paupérrimo. ¿Para dónde vamos? Bueno, vamos a ver entonces qué va a pasar con este acuerdo que se arribó en el día de ayer, el comercio organizado, en una reunión con el director de ProConsumidor, Eddie Alcántara. Vamos a una pausa, porque ya está con nosotros nuestro. Ya está aquí Antigua y me gustaría compañero. tocar este otro tema, ¿verdad? Con sí. un empresario del calibre de Ramón Antigua. Vamos a la pausa, ya regresamos.